Ya pasó un año entero que me empiezo a quedar dormido Extraño ver a todos en el mismo lugar Pero al final cambiaste de hogar Siento que mi cabeza pesa demasiado Solo porque estoy muy cansado Estás agotado porque todo ha cambiado Miles de personas saludan ese patio Escribo frases tontas al anochecer. Si pudiera arreglaría todo al revés. Mis amigos se sienten solos. Esperamos que cambie el calendario. Ha nacido la nación poderosa. Quiero desear todo de nuevo. Un año nuevo veo en tu maletero, pero aún te pesa todo desde enero.